Vamos, vamos a entrar en el otro tema. ¿Y qué en hora Venezuela, es? Señores. Vamos rápido. Diosdado Cabello, el nombre raro, acusa al <risa> gobierno dominicano de la suspensión de las elecciones. El actual presidente de la Asamblea Nacional, no sé si tienen un video por ahí o una no. No, bueno, no, Villalona no está en nada. Y Asamblea Nacional constituye de Venezuela. Ataquen no a Villalona. De no. El coronel. <risa> Diosdado Cabello expresó que las elecciones municipales de la República Dominicana fueron suspendidas por el gobierno. ¿Quién puede, suspender una ¿Quién puede suspender unas elecciones? Fue lo que dijo el caballero. La Junta Central Electoral, ¿Y que es el la órgano que, que regula las para elecciones. La País Posible. Eh, no, la Junta es una está? combinación oye, de oye, todos oye, los partidos políticos. País Posible. Míralo ahí, míralo ahí. Vamos, vamos a escucharlo, por favor. Es un ratón grande ese, dorado Cabello. Se desplegaron los centros y de repente, en, plena, en pleno acto, fue suspendida, fueron suspendidas las elecciones en República Dominicana. ¿Quién puede suspender unas elecciones? ¿Quién está perdiendo que... el gobierno en este caso? Trataron pues de y después dijeron dificultades técnicas. ¿Por culpa de quién? Imaginemos nosotros que eso ocurriera en Venezuela. Imaginemos que eso ocurriera aquí en Venezuela. Que en una plena elección aquí digamos no, no va a haber elección. Ahora lo que vaya a ocurrir en República Dominicana no hay forma de que ellos lo paren. No va a haber manera que ellos lo paren. El Pueblos se cansan. Y cuando ellos ven, eran elecciones de, de concejales, ¿verdad? Sí, cuando ellos ven lo que les viene encima, no les queda otra que decir, no, no, no estamos en condiciones de hacer una elección. No estar en condiciones de hacer una elección es que la van a perder. Aquí nosotros sabemos de eso. Señores, Diosdado Cabello, eso fue lo que expresó sobre la situación que está pasando en la República Dominicana. Néstor Flow, yo te hago una pregunta. ¿Quién es ese señor? Dicen que es el, el presidente de la Asamblea. Es una, es la mano derecha de Maduro en Venezuela. Es un, es un gobierno cuestionado por el mundo. Es un país que tiene dos presidentes. Es un país que todos los días vive en huelga. Es un país que tiene más de 5 o 6 millones de gente corriendo por el mundo porque no aguantan el hambre que pasan allá. O sea, él no puede gobernar en su país, quiere mandar en otro. Tú crees okay. que tú, tú no estás de acuerdo con, okay. lo que, con lo que él dijo. Pero ¿cómo es posible? Ese señor, porque, porque República Dominicana apoya a Guaidó automáticamente, todo lo que él diga de República Dominicana va a ser negativo. O se le olvida a la gente que República Dominicana está apoyando el presidente Guaidó interino. ¿Tú crees que él va a decir algo lindo de República Dominicana o del presidente dominicano? es como que pasa un problema en, en, en Estados Unidos y ellos hablen bien de Donald Trump. Yo pienso, yo pienso que esto tiene, esto tiene que aclararse y que esos dos, esos dos infelices que están ahí, ¿eh? Yo creo que no son lo, la, la, los verdaderos culpables. <ríe> Ni yo tampoco. No son ellos. Ahora tenemos hey, okay, un problema. ¿Y ¿Dónde está llegó papá que no ha dicho nada? Tenemos un problema que es que este problema lo está, lo está gerenciando la misma Junta que es la que tuvo el problema. ¿Cómo? O sea, ellos son juegos de papá. ¿Cómo fue el lío que dijiste? Llegó papá, ¿qué dónde está? Ese ¿Él es el señor. El eje presidente. Hipólito, ¿qué dónde está? ¿Qué es lo que.? Es? No ha hablado, no ha no hablado, Hipólito Mejía. No, porque no ha hablado. Y Carolina, ¿qué iba ganando? ¿Por qué no dice nada? No porque Bien. ellos tienen un presidente de su partido, y ellos son respetuosos de sus, de sus leyes. Pero, pero, de verdad, su verdad. pero es a su partido que está afectando y, op y ellos el el opinan todo, no, ¿por qué no opinan? El presidente bueno. de su partido habló y el candidato presidencial de su partido habló. Una cosa... Entonces, después que hablo a mi presidente, yo no tengo nada que decir. Es de verdad, es verdad. Oye, ahora, tiene, tú, que tiene que ajustarse a la que, ley yo, de su que partido. Es mejor que no hable. <risa> yo pienso que es más conveniente que, que no hable de, de lado de nosotros porque se atreve... No, a que, la óyeme, en cuando hay un problema en esto Tú tienes primero que evaluar Tú no ves que Leonel Fernández Esperó a las 10 de la noche para hablar Porque toditos cayeron como, como el gallinero uh, No, siéntese, analice Véalo por lo que dio Y sepa lo que usted le va a decir al pueblo ¿Por qué Danilo esperó un tiempo para hablar? Leonel esperó un tiempo para hablar Pues son gente inteligente Señores, vámonos a una, a una pausa Y retornamos Dios mío, ya la, la política ¿Y mira. Que amigo. me busquen el coronel. El coronel. El coronel.